Eras una vez un genio es lo nuevo de George Miller el genio detrás de Mad Max pero está muy distinta a esas películas de entrada les digo que no es para todos es extraña, esta es mi reseña una fantasía romántica inspirada en las mil y una noches que tiene lugar en una habitación de hotel, sigue a Alitea una escritora solitaria que tras frotar una lámpara o oh, sorpresa, conoce a un genio ya se imaginarán por dónde va la cosa ella tiene tres deseos y debe pedirlos para poder liberar al genio, pero siendo conocedora de los cuentos sabe del riesgo que hay cuando se piden deseos a un genio, rara vez termina bien la película nos muestra el poder de las historias, el genio se dedica con contarle su vida a la escritora en un intento de demostrar que sus presunciones no necesariamente son ciertas. La humanidad está influenciada por las historias que le cuentan, las cuales en ocasiones son moldeadas para el beneficio del narrador. Y eso es lo que más me gustó, las historias. Miller es muy bueno para contar historias y aquí no cuenta una, cuenta varias. Con unos visuales fantásticos, la película es maravillosa de ver y a pesar de ser entretenido escuchar las historias, la película luego de repente se acaba. Era una vez un genio, ambiciosa, esposada, contemplativa y llena de metáforas. No siempre funciona, pero es suficientemente entretenida. Le doy 3 estrellas de, de 5.